Bueno, este, este programa, como siempre, ¿verdad?, buscando ver cómo andan los temas y sobre todo cuál es la verdad de las circunstancias de vida que nos ha tocado vivir a nosotros. Hacemos entrevistas interesantes. En el día de hoy tenemos a Raúl Monegro del Falco, Frente Amplio de Liberación Popular, ¿verdad? De lucha popular. De lucha Oye, popular. Me fuiste a ascenderlo para allá. Para sí, sí, me fui América. lejos, me fui lejos. Así es que Raúl, buenos días. Placer de tenerte como siempre acá en De Mañana. Cuéntanos, ¿cómo anda todo? Buen día. Ah, Buen día, Raúl. Día. ¿Cómo no? Franci, la joven y... Carolina. y allá. Mira, nosotros andamos eh, en el proceso que todo el mundo conoce y es de tratar de que eh, sea trasladado de este municipio el general Sena Roja por la vinculación, o diríamos nosotros, el encubrimiento que hizo a los policías asesinos del compañero Vladimir Antigua. En ese sentido, nosotros, como es ya de público conocimiento de la opinión pública y de todo el pueblo, desde que tenemos un llamado a huelga para el 24 de este mes, por 24 horas, a... Se le hemos dado tiempo suficiente para que las nuevas autoridades del gobierno eh, tengan la, el espacio y, pu y pudieran resolver ese problema. Al parecer, eh, ellos se han negado, ellos han estado apadr apadrinando, apadrinando al general cena Roja y con esa actitud se han hecho eh, cómplices de la impunidad y de la injusticia. Aclarar que... No solo nosotros hemos estado, o en este momento estamos pidiendo el traslado de general, hemos, tenemos tres años exigiendo que ese caso se reabra, que ese caso eh, se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. O sea que hay autoridades que dicen que ellos van a reabrir, pero no es que ellos, es que están obligados, es que la ley, es que eh, donde hay un crimen hay un asesinato, las autoridades judiciales, las autoridades deben... Eh, saber que hay que ac aclarar esa situación y hay que someter a la justicia a los culpables de cualquier hecho sea el caso de Vlad o de cualquier hecho de delictivo que se cometa Mira una cosa Raúl, sí. a mí me preocupa que como entidad que ustedes y que es necesaria para el orden democrático y participativo de la sociedad y que ustedes eh, les he reconocido tanto en tu gestión como la de. Eh, Aramis. Ah, no, no, de. ¿Cómo se llama? Joel. Le dieron un giro al movimiento. Una nueva cara. Y una actitud di distinta. Pero no cree que es, resulta cuesta arriba querer imponer cuando no se ha determinado que este general, que aunque era el jefe de las tropas en ese momento, tuviera vínculo directo, porque eh, no he visto en concreto que se haya tenido una conclusión del caso y que no hemos visto tampoco que se haya iniciado un proceso ni la familia ni el propio Falpo. Entonces, cargarle, no sería muy cuesta arriba que el movimiento asuma una posición de cargar o de señalar como, como culpable a una persona que aún está por... Determinarse. Creo que es ahí donde se podría def definir o, o distanciar la sociedad en una lucha de un 24 horas y en tiempo de pandemia. No, se, no están tomando un riesgo ustedes. Mira, eh, Francia, en primer lugar déjame acla aclarar sí. que nosotros eh, no acusamos directamente al general Sena Roja. Ahora bien, él era el responsable de la tropa que actuó en ese crimen. En ningún momento él quiso presentar esa patrulla o los posibles asesinos. Al contrario, lo encubrió. Y muestra de eso, tú viste y todo el público vio las declaraciones que hizo él a su llegada cuando se le preguntó del caso. Eso es llover sobre mojado. No mostró ni un grado de que eh, lamentaba el caso. No lo lamentó. O sea, eso es llover sobre mojado, eso está en la Procuraduría. La familia y nosotros, o sea, su esposa, que tú eres abogado y sabes sí. quién, que es la representante y conoce bien la ley. Eh, le exigimos en ese momento que por lo menos nos diera el nombre de cada uno de esos policías, no solo a él, sino a la fiscalía, en aquella ocasión, Reggie Victorio. Y en ningún momento nos dieron los supuestos posibles interrogado por ese caso. No quisieron porque nosotros teníamos, la familia y nosotros teníamos la intención de querellarnos. Pero se manipuló tanto en combinación el, el fiscal que había en ese entonces, que era un fiscal policía, y eh, el general que también estaba, que es el que eh, designaron hace ya un mes en San Francisco Macorís. Precisamente hoy cumple un mes que fue designado en este municipio. Nunca quisieron presentar, ni dar nombre, ni eh, dar a conocer cuál fue la real investigación que se hizo. Y fue una investigación tan manipulada y tan eh, viciada, dirían ustedes los abogados, que en aquella ocasión investigaron a todo el mundo el que no estaba en el hecho, incluyéndome a mí, incluyendo a Odilín Moré, incluyendo al fenecido Decio Pérez, y otros que no, estábamos muy lejos y distanciados de donde sucedió el hecho. Sin embargo, mm -hmm. nunca se dieron a conocer ni siquiera la, la patrulla que estuvo eh, eh, apostada y que donde salió el disparo, y por eso es que nosotros decimos que es cómplice e encubridor. ...de aquellos que ultimaron al compañero Vladimir Antigua... ...aquel primero de mayo del de 2017. Raúl, eh, hace unos días tratábamos el tema... ...del llamado a huelga para el 24 de este mes... ...y planteábamos algunas de las siguientes cuestiones... ...como eh, la situación que vimos de pandemia... ...de las implicaciones que tienen las huelgas en sí... ...el quemado de neumáticos y todo lo que trae consigo la misma... ...y nos hacíamos la pregunta de si San Francisco de Macorís y la ciudad eh, quería cargar con una situación, si se quiere, personal, eh, de dirigirlo por los mecanismos legales pertinentes, de manera directa, y no sumir al pueblo eh, en, las, en las odiosas huelgas que sabemos que habemos, eh, o hay mucha gente, que está no de acuerdo con la misma. ¿Tú crees que es prudente en estos momentos...? Para los ciudadanos de San Francisco de Macorís, la crisis de salud económica que se vive, y un asunto eh, particular, eh, familiar, que dolió mucho y que duele por la persona que fue eh, Vladimir, eh, una persona muy querida aquí en San Francisco. ¿Cuál es tu parecer al respecto, aparte de la posición de ustedes como falpo? Mira, lo primero es que tú crees que el Vladimir murió por la familia o murió por el pueblo. La lucha que se hizo... ...o que Vladi estaba participando... ...no fue por, por la familia de él... ...fue por este pueblo... ...Vladi no es de la familia... ...la antigua... ...Vladera... ...Vladi es de este pueblo... ...Vladi es un mártir de este pueblo... ...ese hospital... ...que el presidente dijo que iba... ...a dar 500 millones para su continuación... ...se inició después de ese, ese asesinato... ...o sea... ...lamentando... ...que para... ...construir cualquier obra... ...hay que perder vida de personas valiosas... ...o sea... ...el pueblo... Y nosotros andamos en los sectores y hacemos consulta para cualquier llamado en los sectores populares, en los sectores eh, organizados. Una gran parte, la mayoría, está de acuerdo con que ese señor se vaya. Ahora, esa huelga o los procesos de movimiento que se dan en San Francisco de Macorís tú debes saber que no somos nosotros que lo provocamos. ¿Cuál es la necesidad de, haber tra de traer a un señor que traumatizó con aquella represión a San Francisco de Macorís, que todavía en su memoria está fresca esa situación de dolor y de luto para el pueblo, no solo para la familia, para el pueblo, porque tú sales por ahí o puedes hacer una encuesta y preguntar de Vladi y todavía la gente habla de Vladi y de, esa, de ese asesinato que se cometió. O sea que no fuimos nosotros que producimos esto, no fuimos nosotros que... Eh, designamos al general Cenas Roja en este municipio. Lo que pasa es que hay un nuevo gobierno que al parecer tiene la capacidad de producir problemas y no entender que los tiempos son de concertación, de diálogo y de eh, saber que cuando hay sectores o hay un pueblo que no está de acuerdo con X o cualquier funcionario, y no lo dije yo, lo dijo una viceministra, que había que resolver los problemas, y ese problema había que resolver, una viceministra de, de Interior y Policía, que estuvo en la mesa de seguridad, que se estaba juramentando hace aproximadamente dos semanas, que había que resolver ese problema, porque cuando el pueblo no quiere un funcionario, hay que el, el gobierno está obligado a cambiarlo o sustituirlo. Una última preguntita. perdón, ¿Tú crees que la Policía Nacional eh, se doblegará? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes? La Policía Nacional está subordinada al Poder Ejecutivo, al Gobierno. Y nosotros no estamos exigiéndole al jefe de la policía, le estamos exigiendo al presidente Abinader de que traslade el general Sena Roja por su vinculación para, con el asesinato del compañero Vladimir Antigua. Y no solo eso, estamos exigiendo hace más de tres años que se investigue y se lleve a la cárcel a los asesinos del compañero Vladimir Lantigua. Eh, Raúl, ustedes están llamando a huelga para el 24 de, de noviembre, ¿verdad? Eh, ¿Existe posibilidad de que, de que pudiera, verdad, no llevarse a cabo dicha huelga? ¿Entienden ustedes que la única manera es trasladándole al director de la policía aquí en San Francisco? Mira, es eh, bueno aclarar que nosotros iniciamos hace una semana, el sábado antepasado, un diálogo con las autoridades y hubo una reunión con la señora gobernadora, estuvo el alcalde y Ramón Díaz, que es eh, de desarrollo barrial. Iniciamos el diálogo, eh, vimos todas las posibilidades y dejamos también la puerta abierta. No se llegó a ningún acuerdo. Y yo creo que la única vía de solucionar los problemas, y así debe entender eh, los funcionarios y el gobierno de Abinader, es el diálogo. En ese sentido, estamos abiertos al diálogo. Eh, también hace aproximadamente sem dos semanas o tres semanas estuvimos en una reunión con el comercio. Y estamos en esa, en esa actitud, porque nosotros hemos sido sensatos, hemos sido prudentes. Y hemos dado todo el tiempo posible a las autoridades para que busquen una solución o trasladen eh, ese señor que no es grato y que este pueblo lo rechaza o ha estado rechazándolo en todo su escenario. En ese sentido, creemos que existe la posibilidad de que el movimiento huelgario no se dé siempre y cuando eh, haga se, se haga disposición, haya disposición de las autoridades del gobierno de trasladar el señor Sena Roja de este municipio ok, este okay. el gobierno decide trasladar bueno, el go, presidente no puede trasladarlo eso es función del jefe de la policía decide trasladar al general Sena Roja y entonces se para el movimiento Gary? <risa> y si no lo hace y si, y si lo trasladan después de, de la huelga yo lo que estoy hablando es de resultados, Raúl. ¿Qué va a pasar? O sea, hacer una huelga para que trasladen un general y luego, ¿qué? ¿Qué hemos conseguido? Eso de que el pueblo está en contra de eso no es verdad. O sea, tú tienes una opinión equivocada desde mi punto de vista. Ajá. Yo no creo que sea... Verdad. Yo, tú decías, tú hablabas de diálogo. Yo yo pienso que quizás una de las cosas que, de los pasos que ustedes debieron de dar es a través de la justicia, porque ya eso está en manos del Ministerio Público, producto de una investigación que se hizo, que no le no le cuadró a ustedes como con criterio de verdad. Pero bueno, eso, eso hay que respetárselo. Entonces, quizá lo más prudente ahora hubiese sido acudir ante estas nuevas autoridades del Ministerio Público para que reabran ese caso y, y hagan una, una, una comisión de investigación seria y que pueda dar al traste con un resultado. O sea, no someter a Macorís a otra huelga vana una huelga que no, no va a dar ningún resultado. Por eso te, te hago la pregunta. Y después que se lleven a Cenas Rojas, ¿qué? Seguimos bueno, igual. en primer lugar, en primer lugar, respetamos esa opinión. ¿Sí? Y yo puedo comprobarle que una gran parte de los sectores organizados, porque se ha hablado mucha mentira y se ha dicho muchas cosas, no quieren a ese señor. Incluso se ha dicho que el comercio lo pidió. Y ellos en una reunión que nosotros sostuvimos, no, no, no lo iban a decir, no. Dij, a decir. Nos dijeron a nosotros, no, eran privados, nos dijeron que no. <risa> ellos nunca han pedido generales. No. Al contrario, ellos pidieron que el que estaba se quedara. Sí. Eso lo dijeron ellos. Y nosotros creemos en esos sectores porque cuando tienen que decirnos, cuando tienen que decirlo públicamente, lo dicen. Ahora bien, nosotros entendemos y decimos que hay una sola demanda, que se vaya a generar. Ahora, después que se vaya a generar, estamos, estamos en la disposición y creemos que va a continuar el proceso de diálogo sobre consensuar cuáles son las demandas prioritarias, qué se debe hacer en San Francisco Macorís. Bueno. Porque, en, en como le dije, hace dos semanas, o tres semanas, se inauguró o se juramentó la Mesa eh, de Seguridad, Ciudadanía y Género, donde ahí se plantea incluso eso, la, todas las autoridades del gobierno están son parte y nosotros como movimiento social somos parte. Una cosa, Entonces, Raúl. nosotros creemos y decimos, no hay huelga ahora y que, o sea, en estos momentos no hay huelga, usted dice después, pero y antes, y los días que no había huelga, ¿qué? Yo quiero que usted también me conteste esa pregunta. No. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? No, yo, lo que pienso es, yo lo que pienso es que el resultado de la, de la huelga, aun cuando sea positivo para ustedes, no va a arrojar Ningún resultado real, es un resultado, digamos, virtual. En torno a los culpables, es... amado. Sí, sí, sentido. porque es, una, es un deseo, es un deseo del falpo y del, quien le dirige del que, de que el general no esté aquí, aquí. Es un deseo, y del, y pueblo. Es un deseo el, del pueblo, y, el... y nosotros como, no, como sí, Mira. es un deseo usted, del pueblo. Ahora, usted, ahora, es un deseo de ustedes a es que, y de otros que esté aquí. ustedes que probarme de alguna manera que ustedes hablan a nombre del pueblo, porque eso, hacer una huelga para que saquen a un general, no es defender un pueblo. No, pero ese es su criterio. Ese es mi criterio. Ese es su criterio ah, yo se lo claro respeto. Sí. Ahora, el te, mío te es otro, agradezco. el del pueblo es otro. Y yo te respeto. Y, ese. y, vamos, y vamos a ese no del pueblo porque no es, no es solo, eh, se, se puede emitir un juicio desde una tribuna, pero la vinculación con los sectores populares, con los barrios, con los sectores organizados, los profesionales que nosotros tenemos, nos da otro resultado contrario al que usted está exponiendo. Ahora, Te yo repito. quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de tener ese señor con ya con situaciones de rechazo de algunos sectores o de sectores de esta sociedad, tenerlo en ese puesto? Mira. ¿Qué es el beneficio político o qué beneficio pueden entender los defensores de un señor que, eh, que manipuló una investigación que... Incubrió unos asesinos y que hoy en día andan paseándose por la calle después de un crimen. Déjame aclararte algo. Yo no defiendo Mira. al general, a ningún general. Mira. Yo no defiendo, yo no defiendo al individuo. Yo lo que estoy planteando es el objetivo del movimiento social que va a perjudicar a San Francisco por 24 horas. Tú no tienes idea del paro de la economía de una sociedad de comercio como es San Francisco de Macorís por 24 horas. Tú Mira. no tienes idea de lo que sea. Espérate, Francis. Entonces, yo no estoy defendiendo al general. A mí el general me da parte par de tres. Que esté él o que esté otro, siempre y cuando haga su trabajo, a mí eso no me importa. Ahora, yo lo que digo es el objetivo de un movimiento que va a hacer perder a San Francisco de Macorís una enorme cantidad de dinero ese día 24. Sí, es la, es el, el objetivo es que se va a generar. Ahora, ¿y cuál es la... la, la... La actitud de las autoridades es mantenerlo. Si ellos saben que eso que usted dice económicamente puede haber una pérdida, puede haber situaciones difíciles, ¿por qué no solucionar el problema? Mi amigo, vamos donde Miriam, vamos donde Miriam a plantearle que elige, que eh, designe una comisión que investigue a fondo, sin, sin regi, que ustedes... Eh, eh, con sus razones, tendrán sus razones. No, quisier, no quieren saber de Regi. Sin Regi, sin mí, que no, ya no estoy en el Ministerio Público, una, una comisión nueva. El, el Ministerio Público tiene excelentes investigadores. Sí. Bueno, para, para, para, los que que, investigaron para que se haga. Para que se como haga. Para que se haga. Yo lo que creo que yo tengo... En... Aparte que no es lo mismo. Mira, espérate, Miriam no, Miriam no es Janalyn Rodríguez. Mira, estoy contigo en el no es objetivo, Light. que precisamente era como iba yo en la pregunta de, de en mi primera pregunta. Si no claro. se arriesgan ustedes a asumir una posición que no tenga un resultado, que el objetivo final debe ser justicia claro. por Vlad. Exacto. Ahora, claro. yo he querido y pareciera que, que pudiera yo dar un salto de esta discusión interesante para llevar a, a entender al movimiento que se arriesga a desprestigio claro. si no logra que por lo menos las acciones y pedidos generen resultados. Resultado, ¿Pero a qué? ¿A la salida del general? No, no, no. Y a a Vladi, a la familia. Es que cuando, se, cuando pasa un hecho de esta naturaleza, Duele a la sociedad. Ahí estoy de acuerdo con Raúl. Es que de la sociedad, Vlad. Esto, no es, esto no es un caso aislado, un gato que. ¿Tú me entiendes? Y se estaba en un movimiento en ese día. Por, por algunos objetivo. Y gustele o, no, eh, o no. Andaba, estaba planteado una situación. Pero se arriesga creo el movimiento a perder efectividad okay. y credibilidad si simplemente el general no puede trasladar mañana. Yo ofrecí aquí si mi, deja, si mi, mi influencia la que pudiera no tener en el ministerio si público de todavía si con la finalidad con la finalidad de que logremos una ...que ustedes logren una reunión con la, con la magistrada procuradora general de la República todavía mi oferta está en pie eh, eh, que le primero ahí. primero decirle a amado y a todo el pueblo nosotros nos reunimos antes de esta situación creada con el señor Sena Roja en este municipio mm. eh, con los derechos humanos y se estaba haciendo las gestiones para nosotros eh, precisamente ir donde la procuradora para plantearle okay. la reapertura y una nueva investigación del caso. ¿Y usted caso. no se ha reunido con el general? Eh, ¿Y ¿Eso es lo que le está diciendo? Eso es lo que dice, que sí. se reunió con el no, general. No, no, no, con el general no. Ah. No, no, no, no, nunca. Nosotros no, ni siquiera reunido. en aquella ocasión, antes de pasar el hecho, nunca. nosotros con ese señor nunca nos hemos reunido. <risa> le, eh, señor... lo, que, lo que quiero aclararle es que nosotros, right. antes de este caso producido con la... Eh, designación de él. estábamos haciendo gestiones para ahí donde la procuradora de la república, ah, okay, okay. la señora Miriam, sí, doña Miriam pero déjame decirte Francis sí. que el fracaso o los, fraca los fracasados ya es el gobierno porque no tienen la capacidad de resolver un problema tan simple como el que ellos mismos han creado o sea, no somos nosotros los fracasados el movimiento no se puede dar el general no lo puede entrar a dar y ya ellos quedan evidenciados como personas que no tienen la capacidad de concertar, de dialogar y de resolver problemas que se originan con interés social o interés de, de, de, de, de algunos sectores. O sea que eh, nosotros no le tenemos temor eh, a un supuesto fracaso y sabemos que ya el éxito está garantizado. Ya hay una demanda que la conoce el mundo entero, que la conoce eh, el pueblo y que la gran mayoría, por donde quiera que nosotros vamos, dicen: Eso no se puede, ese señor no se puede quedar aquí. Y no es que nosotros, en ningún nosotros desde el mismo momento que Vladimir eh, murió o lo asesinaron, nosotros estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo eso la reapertura, ahora con el general, sin el general, trasladado o no trasladado, es una obligación de las autoridades judiciales aunque nosotros, aunque la familia no vaya, es una obligación porque hay, una, hay un cuestionamiento y se supone que eso debe esclarecerse que eso debe llegar hasta las últimas consecuencias y eso es de interés público y el ministerio como tal, el ministerio eh... Eh, público, debe asumirlo Como un interés público Y darle salida en lo inmediato Raúl Ustedes tuvieron Un intercambio de acusaciones Con el senador de la provincia de Duarte Franklin Romero, él los acusó a ustedes eh, De ser chantajistas y vi que eh, Joel Martínez lo acusó de haberle ofrecido empleos en el gobierno para callarlo. ¿Qué bueno, hay de, ¿qué de, hay de cierto de un lado y de otro? <risa> mira no por, pero Raúl se ríe porque se ríe no que no es malo los empleos del gobierno yo mejor no no no, no tenemos tenemos, tenemos no no nosotros somos ciudadanos y tenemos claro, derecho a claro, trabajar sí, en claro. sí, pero, pero, pero ahora pero, pero, lo, que pero, no, lo que no lo que no tenemos derecho es a cobrar sin trabajar a eso no, ya, pero, pero, no como como de, de pero como lo dijo exactamente, no, no, no, exactamente el contexto el contexto no yo no me puedo condicionar a un empleo yo tengo que seguir con la denuncia de lo que está mal Sí. Ahora yo no, yo trabajo en el estado, pero en una institución descentralizada. Pero lo ofrecieron cuando no lo ofrecieron. Eh, en la UA. Discúlpame para decirte, vamos? mira, nosotros nosotros nosotros Yo no veo es, eso más, es este, sí. no es fácil. Nosotros, discúlpeme, nosotros emplazamos al senador Franklin Romero para que presente la prueba. La ah, la que él hizo de lo mismo. que él dijo sí. de que nosotros chantajeábamos a, a, a empresarios de que nosotros no botellas y que dijo muchísimas cosas y que no apenas porque para la categoría o el espacio de un senador eso es penoso un senador de la república Pero ya eso esa, esa, eso, ese pronunciamiento esos pronunciamientos no son propios de su investidura y eso da mucho que decir o que deja que decir ante la sociedad, nosotros entendemos que un senador debe ser una persona que busque la concertación, que busque el diálogo, que está su función no es para decir yo voy a hacer ni fulano, ni para buscar problemas, es para eh, concertar y hacer leyes que, Dios, que fortalezcan el juego democrático Mira. una persona tolerante, una persona que es que, que, que, eh, entienda que cada quien tiene derecho a discernir y a no estar de acuerdo en ese sentido nosotros nos estamos reservando el derecho de, de, de, derecho de actuar legalmente en los próximos días si él no presenta la prueba de lo que dijo pero mira, la, una, eh, lo, pero, pero, lo pero que, vamos a repetir él, eso él, él no okay. estoy donde... diciendo te respondí que no estamos reservando derechos por qué es mentira eso que ah es. bueno pero sea, te no. lo mira, estoy diciendo mira, mira una cosa ¿Qué le y espérate, es cierto papá, que le ofrecieron empleo cosa, exactamente estamos ya contra el tiempo no, no, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón es Oye, cierto espera, que espera, le perdón, carolina pero ¿y qué malo tiene que le ofrezca empleo? No, no, no, pues, no, no. Es es el que yo le dije para callar, le ofreció no empleo. Bueno, a nosotros no nos calla nadie, ni empleo, pues ni no no empleo, ni no no no. senador, no lo ni nadie. Nosotros hemos estado sí, en una situación. Quiero decir traigo, una crítica. Así? ¿Qué detendría el movimiento, Mira, Raúl? ¿Qué cosa detendría nunca el movimiento? ¿Eh? Espérate. ¿Qué cosa detendría el movimiento del 24, la huelga del 24? ¿Qué debería pasar para que eso no se produzca la huelga? Lado de Una Las última pregunta, están por favor. Porque no, no ha quedado claro, Raúl. No, no ha quedado claro. Amado lo, Amado lo planteó y como se que se, te lo preguntó. se acabó el tiempo, Carolina. Señores, por favor, no, no, por, favor. por eso. Para, no, no, <ríe> eso. No ha claro señor, esto es muy serio Francis. Francis y Amado, no quedó claro Amado lo planteó y le preguntaba a Raúl eh, independientemente de la huelga trasladen o no al general ¿Cuáles son los pasos? Y, y más allá de que el ministerio debería de hacerlo eh, a modos propio, eh, el hecho de la investigación, ¿qué van ustedes a hacer para obtener justicia real? Más allá del traslado, de que el ministerio no esté haciendo nada que le compete, para tener resultados de sanción a quienes asesinaron a Vladimir. Mira Carolina, nosotros eh, vamos a hacer, lo primero es que hay que reabrir el caso. Vamos a hacer lo que haya que hacer para que ese caso se reabra y se nombre un, eh, un procurador adjunto y otros fiscales, pero también estamos exigiendo o vamos a, exigir, vamos a plantear que hayan personas de la sociedad civil. En aquella ocasión se nombraron dos personas de la sociedad civil que después en menos de una semana renunciaron ambos, que fue el periodista Pedro Fernández, Hoy fallecido Y, y no fin eh, eh, Washington Espino ah, wow. Fueron las dos personas que se nombraron Y los dos eh, Renunciaron Nosotros vamos a pedir Que eh, junto con esos Fiscales o procuradores adjuntos Que se, si se nombran O se designan para una nueva investigación Seria y que llegue a las últimas consecuencias también que haya parte de la sociedad civil uno o dos personas eh, Raúl, no te puedes ir de aquí sin respondernos a esta pregunta tu evaluación de los primeros tres meses de gobierno de Luis Abinader y específicamente sobre la visita aquí a San Francisco del Presidente bueno, eh, nosotros hay cosas que no lo entendemos y ustedes quizás el, el maestro y, y doctor eh, Amado Cerosa nosotros hemos visto que el presidente, donde quiera que ha ido, ha ofrecido millones que yo no sé de dónde van a salir con el tiempo. Eh, parece, al parecer que eh, mil eh, vamos a tener que coger la mitad del presupuesto de los Estados Unidos para cumplir con todo eso, con todos esos millones y todas esas obras que se han prometido. Un presidente debe entender, o un gobierno debe entender, que hay cosas que deben ser reales, y que deben ser concretas, para después no quedar es ridículo, porque todo eso se va a salir... ...entonces nosotros vemos que hay mucha promesa... ...que hay mucha promesa... Sí, ...está ofreciendo, pero hay mucha promesa que tú, yo y mucha gente... ...saben que es difícil que se cumpla... Eh, ...todas esas inversiones que se dicen que se van a hacer... ...además con un país en crisis... ...con un país que el próximo año con un presupuesto... ...con más de 400 mil millones de déficit para el otro presupuesto... ...eso va a traer consecuencias... De que la gente va a reaccionar ante toda esa promesa incumplida. Parece que estamos en campaña, y esperalo, pero nosotros creemos o, o estamos esperanzados de que cumpla. De que cumpla. ¿Cómo ¿Cómo no? No. Gracias, Raúl Monegro, bueno, bueno. por someterte a, no al interrogatorio. No sí, pero gracias. Sí, pero no nos invitan. Somos <ríe> a pato, pero no nos Señores, invitan. <ríe> gracias, Raúl Monegro, dirigente gracias, del Falpo. Acá quien vino a anunciar una, eh, un movimiento para el próximo día 24. Ojalá y que haya forma de ver cómo no se dé ese movimiento. Señores, nosotros volvemos en breve. No se vaya. Vámonos a la pausa.